bueno, vamos sobre mojado pero me he escapado lo gordo gordo de lo gordo gordo me he escapado porque no había salido de casa y bueno luego ha ido habiendo una llovinilla. pero bueno puedo ir hasta sin cortavientos o digamos sin chubasquero que chubasquero así que razonable ahora ya no llueve nada así vamos, un poco más ventilados Vamos a la búsqueda del Tony, he quedado con él a las 7 y bueno, más o menos voy en tiempo, más o menos. Tampoco quiero, digo ahora, tampoco vamos a ir de 5 minutos. Tampoco me voy a ir reventando. Son unos 40 o 45 minutos llegar allí a su casa. Bueno, a su casa, a su zona. Y... y ya está. Así que vamos haciendo. Queda un día más joven fijaros las nubes, qué chulas Ay, no sé, eh, si la veis no han quedado mal, han quedado chulillas a ver si en realidad debería llover ahora no habría que preocuparse de uno mismo y decir que llueva todo lo que quiera que hace falta muchísima agua y aunque ha caído un chaparroncillo bueno pero el, el río lógicamente no le ha dado tiempo a crecer el río sí que se nota que ha subido un poquito pero muy poco. Ahora hay que esperar a que pasen las horas y el agua de arriba vaya bajando. De la zona más de Gerona, de allí de arriba. Y vaya rellenando un poquito. Pero bueno, haría falta que lloviera dos o tres días por lo menos. No solo hoy. Bueno, no ha quedado muy mal la tierra la tierra está dura, no está en barro está mojada pero no está en barro por lo tanto la bici rueda bien sigue sin problemas bueno, qué hora es a ver si la veo ahora deis, son menos cuarto más o menos siete menos cuarto así que bueno, vamos en tiempo vamos en tiempo me quedan tres kilómetros para llegar a su casa más o menos 3. 3, 4, quizás. A ver, a ver llevo 8 casi. Si, sí, 12 en el 13 por la ruta que he traído. Más o menos en el 13. O sea, me quedan a los tonto 5 kilómetros. Ah. Estamos grabando en vídeo. Creo que sí, que estos es vídeos bueno, está un poco sucia la lente pero claro, todo el agua que le va cayendo graba muy bien hostia, ¿sabe lo que se me ha olvidado? ponerle un algodón ¡ah! tengo que ponerle lo mismo, le meto un papel no le pongo nada y así vemos la diferencia eh, ponerle un algodón lo que es entre, entre la funda y la cámara entre la funda y la cámara le metes un algodoncito ¿Eh? digo, hostia, ¿esto qué es? vale, no y entonces te hace filtro de viento, ¿vale? Pues así ha quedado el día, queda chulo. Ah, todavía sudaremos, todavía sudaremos. ¿Veis? Me he venido en vez de con manga corta y tal, me he venido, bueno, con manga tirantes y tal. Me he venido un poco más abrigado, digo, así me vale un poco para todo. Y llevo aquí el. Aquí en esta botella llevo el chubasquero, chubasquero de bici, en este caso de bici sin, sin cabeza. ¿eh? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos medio, medio no, un plátano entero, un poco paseillo. Bueno, un poco paseillo, pero bueno. Sí, sí que está paseillo, la verdad es que sí. Está demasiado paseillo, pero bueno. Este da energía, este va bien, este se digiere pronto. Estaba maduro, pero ahora se ha acabado de madurar del todo. Bueno, ya estamos, ahora tiramos para adelante, luego un poco a la derecha. Y ya estamos en territorio, Tony. Hola, guapo. Bueno, pues ya está. Esta cáscara la tiramos. Te se la comerán las hormigas. Y ya estamos. ¿Eh? Esta funda, como es impermeable totalmente, totalmente impermeable, tienes que. Yo he probado a meterle la manguera de lado. Y. Y hombre, si sí, sí, le metes la manguera de lado Allí en casa, le mete una manguera de lado Ahí de lado, bien metida de lado Sí que le entra un poquito Porque es una costura tipo estanca Pero bueno, algo sí que le entra Pero para una lluvia normal Te aguanta perfectamente el móvil Venga, vamos a A llegar ya Vamos bien, vamos en tiempo Creo que nos quedan tres minutos o 4 para hacer ahora una zona que es bajada aquí unos caballitos bueno, veo que no hay mucho coche así que por la carretera Claro, bueno, este tramo es imposible ir por la acera estaría prohibido ir por la acera esta luego sí que hay un trozo que sí que estaría permitido ir por, por la bueno, un camino de tierra pero bueno, veo que está tranquila la cosa no hay coches así que podemos ir por la carretera Vamos a ver si lo tenemos al Tony por aquí. Vamos a ver si está. Yo diría que es ese de ahí. Sí, sí. Hostia, tío, no hay quien te conozca con el casco. Ahí, te voy, voy grabando, eh. No hay quien te conozca con el casco, eh. No. Oye, esta bici no es la que tenías. Esta es otra, no. Eh, sí, me la dejó mi sobrina. Ah, vale. Yo digo, digo, me suena que era otra. Vale, vale. Bueno, pues, venga, paramos, vamos a, a planear la ruta, ¿no? <ríe> el, el niño no te lo has traído, el, el Kilian. ir más bien. relajado y más tranquilo, sí. Es verdad que si sí, no, vale. Pues venga. ¿Si ¿Sí puedo grabar en la de atrás? A ver. ¿Dónde era? Aquí Me parece que no Sí, sí que está grabando Pues nada, esta paciencia Es un pelín, un pelín menos inclinada que la otra Pero va ah, Tampoco Tampoco que sea mucho Ahí, ahí, va derrapando, va muy bien. Pues yo de pie me derrapa demasiado y ya no me quedo. Estamos en la subida criminal y que tomárselo con calma. Queda mucho tramo todavía. Venga, otra vez para arriba. Esta me parece que ya continúa. Aquí ya continúa. Ya ni descanso. Paciencia. Vale, tendremos que ir para acá. Aquí a la derecha. Es aquí, eh. Tony? ¿Sí? Es aquí a la izquierda, a este lado. Por aquí. Vamos a probar la. La, la de la muerte. Venga, sonríe que te voy grabando. En teoría, en teoría te va grabando. No sé si tendrá mucho barro la cámara, quizás sí. Bueno, me estoy cansando. ¿eh? Yo también. Yo también. Ahora hacemos un poquito luego, ahora como un tobogán poquito para abajo y luego en la subida. quedado limpio el cielo, eh. Queda muy bien el cielo. No la mierda que siempre siempre. Ah, está un poco limpio. Bueno. Ahora vamos como dirección la garriga. Pero luego ya nos seguimos. Por aquí no pasa casi nadie Porque está la subida Y por no hacer la subida, solo la hacen que sí que veo gente que hace descenso Pero todavía la subida Ahora viene la subida, cuando la veas vas a decir, esa es la subida Esa es la subida Esto de subida, de vuelta, esto es nada Esto es para calentar ¿Esto es para calentar? Esta, esto, por ejemplo, cuando lo hagamos de vuelta, esto es para calentar afloja las piernas para lo que viene afloja y descansa para lo que viene ahora me refiero que ahora no pedaleamos, vamos tranquilos bueno, pero pero parece que no, pero recuperas si ahora se procura y flojito recuperas un poco no, que si, no, si tuvieras que seguir para arriba hay como tres veces más ah, es como tres pero ahora vamos a hacer como un lateral como un lateral y luego en realidad podríamos volver a subir para arriba pero bueno, yo no lo haría no llevamos luz y... no sé qué hora es pero. uy, no ah, ya, Uf me ha asustado, ¿eh? No, a nueve, los 5, digo, ya, Uf, si ya no llego, no llego a casa, ya de día. Eh, aquí con paciencia, con tranquilidad, recuperando las piernecitas. Hay que hacer esa subida a plato, como le llaman, a plato, a plato grande. Plato grande es <ríe> lo mismo parte uno de la cadena, el que pueda subirla. ¿Es que se, me la ¿No te puede, no? ¿Se te levanta? Sí. Pero porque no, tienes que compensar, tienes que echar un poquito delante el peso con los brazos, en fin, tienes que ir regulando. Tienes que llevar las dos apoyadas y sí regulando un poquito entre la tracción que le apretas, entre la fuerza que le metes. Y, el, ¿Eh? y lo que tiras del manillar para eso? arriba. Por eso sentado me cuesta, porque se me para atrás. Para arriba. Bueno... Por eso, si me pongo de pie, hago peso. Te entiendo, te entiendo. ¿Sí? Yo es que si me pongo de pie, se me, se me resbala de atrás. A mí no, no, no soy capaz de traccionar, me resbala la rueda de atrás. O haciendo eso. También es verdad que la llevas un poquito floja y quizá eso te ayuda y de la de atrás, y, y entonces no, se te, no te derrapas tanto de, de atrás. Y ahí aguanta, ¿sabes? La rueda de la tracción. ¿Cómo ves la rutilla? ¿Está bien, no? Aquí lo bueno es que no te encuentras con nadie en este tramo. Hombre, a ver, hay que ir regulando. Si no, no llegas arriba. ¿Y el culo va bien o qué? Bueno, si te vas poniendo de pie, el culo descansa. Yo descanso poco porque voy poco de pie. Entonces, todo el rato voy echándole peso al culo. Sufre más que si vas metiéndote de pie. Vale, ahora, después, en las señales a que vemos, a la izquierda. Bueno, como quieras. A ver si es suerte y la aguantamos, ya veremos. Yo también te digo que hace tiempo que no subo por aquí y no sé si seré capaz de aguantarla no, no, que ya te digo que esto es nada estos son los preámbulos estos son los, los prolegómenos aquí despacito porque cuando llegue la subida estás todo el rato en tensión es como todo el rato en anaeróbico, ¿sabes? entonces ahora hay que procurar ir con el corazón tranquilo, porque cuando llegue son 200 metros, pero, pero son 200 metros como sin parar. ¿A 3 kilómetros corriendo? Sí. ¿A 3 días? A 3, 10, sí. A 3.20. A 3.20, sí. Eso que en bici cuesta más. Subir En bici ¿no? cuesta más, sí, subir. Eh, corriendo subes tiempo? antes las pulsaciones tiempo? en bici al final se llega al final se llega arriba pero cuesta más llegar no es que hacer más rápido corriendo, ¿no? No, corriendo están más alto siempre de pulsaciones que en bici no, no, no digo en tiempo. Más rápido. ¿cómo? corriendo llegas antes que en bici ¿en dónde? en esta subida? Mm, sí, seguramente seguramente sí porque bueno, mira, ahora que vamos descansando, vamos un 8,2%. Y esto es descansando. La inclinación ahora está marcando un 8. En este tramo, que es nada, esto es como tomándotelo. ¿Los del Tour? Esto es el acercamiento. El 8 lo hacen esto. Ay, subí. ¿Eh? 20, 20, 20, venga, tira, 20, tira. A 25 por hora van los del Tour. ¿A 25? Si fuera llano, si fuera llano. Puede ser. las del tour son unas máquinas bueno, las tampoco son las mismas, ¿eh? hombre, es que no, no es lo mismo el rozamiento sus 7 kilos que son nuestros 10 10 kilos, 11, 12 kilos eh, contra 7 por ahí que pesa la de carretera en el rozamiento es asfalto no tienes que preocuparte de la tracción oh, ¿Ves? Ahora es un 5. Este trámite es como un descanso. Es un 5% de inclinación. Y ahora ya iremos inclinando. ¿Quién? Ah, no lo he visto si ahora se si apretaba. Puede ser, claro. Hay gente que está muy fuerte, ¿eh? por aquí rápido. Sí, gente que está... Yo siempre veo a la gente y digo, ¿cómo está la gente la fuerte? Yo no, no me lo explico. Mira, sí, sí, sí. Bueno, gente que a lo mejor eh, su, su ruta habitual y lo que hace es esto, ¿no? Entonces él se lo tiene mucho por la mano. También hay que gente que no hace demasiados kilómetros y lo único que hace es, hago yo que sé, 15 kilómetros, ¿qué es esto? Entonces va, va sin herramientas, va sin carga, va sin, ¿sabes? ¿Cómo Con, la pena esto, vaya? Sin pesos extras, sí. Eh. <ríe> bueno, ahora empieza la fiesta ya. ahí empieza no te preocupes que eso es el empezar vale, vale. luego inclina más gracias. gracias no, te lo digo para que te hagas una idea más vale saberlo es que aquí, si ya no queda nada como las carreras es la última subida. 200 metros a la derecha y todo cuesta abajo es, la última. es lo que siempre nos dicen Pie, ¿no? claro porque no llevas pedal automático entonces tú tienes que hacer la fuerza de golpe y no puedes ayudarte con la otra pierna tirando un poco hacia arriba automático que no te... al no llevar los pies enganchados ah, ya has claro al no llevar los pies enganchados por eso casi me antes o es pues más fácil caerse con los pies enganchados no, pero vale, vale. Eh, tú haces toda la fuerza en un momento muy seco en un momento muy corto Tienes que sube, hacer toda la fuerza, claro. Cuando no llevar. Haces más fuerza, vamos a poner como más fuerza, pero durante un, un, corto, un recorrido muy corto. Claro. Entonces sufre más la rodilla y todo, es peor. O sea, es más sano llevar automáticos. Menos lesivo, más peligroso por caerte, pero un imprevisto, pero para la rodilla y todo es mejor. ¿Ves? Ahora ya vamos al 8,6, siendo boquita, ahí la tienes. Ya puedes darle, ya puedes darle. Lo que quede. luego continúe en la curva. Sí, no Venga, ahora de aquí que hay que concentrarse porque si no se queda uno trancado. es que es muy cabrona ¿eh? estaba al 16 como venga, seguimos hasta aquí arriba Bueno, aquí paramos si quieres. Guau. Ah. Wow. Ah. Bueno, ya vas disfrutado. Se me sube el gemelo. Venga, Hacemos esto se hace una palmada para que sincronice. Entonces una palmada y luego llevas las dos a la vez. Entonces, luego esa referencia la ves en las rayas, en, la, el, en el programa de edición, tú ves las tres palmadas. Y entonces las sincronizas, los dos vídeos, para que vaya clavada la imagen. Para que vaya la delante adelante con la de atrás, que... Que coincida al mismo momento, ¿sabes? si no vas a ver diferentes momentos. Póngala el mismo momento por delante y por detrás. Claro. Y, lo y, poner a la vez. y luego lo pones a la vez, eh, sí. compartiendo pantalla. Yo sí. nunca lo he visto. Siempre se hace. Compartiendo pantalla, una, una ventanita pequeña o la mitad, como quieras. Yo nunca lo he visto. Y entonces, si por ejemplo alguien habla o, o te caes o lo que sea, tienes la imagen delante con la de atrás eh, sincronizada. ¿Sabes? bueno, que aquí parece que no vamos a hacer un descenso. <risa> vamos tranquilos. Tranquilos, que no queremos matarnos. Ahora, ya vamos. Ya vamos acoplados. Ya vamos acoplados. Bueno, venga, venga, va. No abuses. Vigila no vayas a tener en algún momento alguno que suba, ¿eh? no hay mucha gente que suba, pero alguno puede haber, ¿eh? entonces que, tengo, cuando bajes vigila de, de no encontrarte con alguno que vaya a subir y te lo comas. ¿sabes? Es que no lo Me voy a poner delante, yo creo que mejor, para que Vena. tú veas un poco por donde trazo, más o menos. Por, alto, bueno, poco, no pues eso, eso, pero, eso, yo, eh, eso es mala cosa. <risa> Mala cosa porque cuando tengas que frenar te comes a lo que pilles. bien vamos flojitos Qué bien se baja, ¿eh? Comparado a subir. comparar a tener que subir. Mira. que no nos había, no nos había visto, ¿eh? por eso me he esperado, porque el hombre no, me había, no, no nos había visto. y ¿eh? El va el... por el otro lado y por eso me he esperado un poco, porque digo, no nos ha visto, me esperaba que cambie de, de carril. te ahora después que hay una curva. No, no me refería aquí, me refería más aquí delante. Pero pero es que hay que andar con ojo porque hay una curva que te caes abajo, ¿eh? O sea... Ya lo sé, ya... Es que aquí ya verás... Aquí, como entra el lanzado... Aquí, como entres lanzado, te caes por ahí para abajo. Te caes por ahí para abajo. Por eso. Esa es traicionera. Se me va a caer. Una vez que te las. ¿Eh? La si me va a caer. ¿Se te va a caer el qué? Ah ya, porque tienes porque que. no va, me va a hacer tanto. Sí, porque tienes que dejamos echarle un poco más de peso. Tienes que echar un poquito de peso, tumbarla un poco, echarle un poco de peso. Sí, pero como no tengo fuerza, claro, pero eso con no ninguna, es pues... Eso es absolutamente normal. Quiero... Tienes que ir, ahora hay que ir con cuidado. Siempre hay que ir con cuidado, pero vamos. Hasta que vean lo que agarra, cuando controlen más o menos lo que agarra la rueda, Písame, que me vas a pasar por la izquierda, que no te esperaba. no me has visto pensaba que me veías estas esta marcas son de motos ¿eh? que son los que tienen fuerza para traccionar y marcar la, la tierra Aquí hay una bajada un poco inclinada. ¿eh? Ahora ya subida. Una subida corta. Lo decía por si tenías que cambiar, por, por si te, tenías que cambiar para que lo llevaras pero hecho. Lo ya, ya. Bueno, pues eso es básicamente un poco las limitaciones que tiene una bici un poco así. Que, que hace falta eso, un cambio medio decentillo para que te permita cambiar en su vida. No, ya, porque que, que me resbales y lo puedo cambiar. Ya, ya. Bueno... También con guantes, sin guantes te resbalan, más normal. Te pones guantes y quizás los soluciones y ya está. Eh, bueno, es pulir detalles. ¿Eh? Pulir detalles, que la bici sea de carbono. Pero bueno, llevo el carbono y voy que no puedo, igual, ¿sabes? O sea que, detalles. Pero detalles. Poner la eléctrica. La tunea la pones eléctrica y se acabaron las tonterías. Un ejemplo de salida con la bici más, más que Bueno, es una 27 del decalón para que la gente sepa sí. lo que es. Lo es una Betún, y una 340. Que ahora no sé, pero es una gama bajita del decalón Las condiciones más bajitas. De 27. 27 y medio. Pero bueno, piensa que esa está 20 veces más moderna que la mía. Porque la mía es de do, del 2010. O sea, mi bici era buena en su momento, pero que es del 2010 y esta seguramente será del 2015 o algo así. Materiales para de hoy: bici y casco. Bueno y pedales. Y ropa. Bueno, la ropa. La ropa clásica para ir. ¿no? La ropa una vez que por ejemplo aumentas la tirada. Ya vas viendo que dice, hombre, un culo no iría Sí, claro. Eh. ¿Es que no llevo ni agua. Claro. Pero bueno, eso también es un poco... Dejadez, ¿eh? te no, de no, no, no, ¿eh? pues, vamos a poca cosa, ¿eh? Ahí, o... Das un trago, una fuente. Luego hay una fuente, si quieres pegar un trago. Sí, sí. En la bajada. No te ofrezco para no pasarte mis virus. No, bueno, así van a hacer bueno, no, no, no, A ver, ahora llevamos una hora 57 no, no saber. Yo llevo una hora 57, tú llevas menos A las 7 claro? pues No puede ser Pero porque yo he salido antes de mi casa ah, vale, tú. Hombre, es que yo llevo vale, vale. Yo llevo 45 minutos más Claro, aquí cuéntalo Desde que lo he empezado Desde que he puesto mi GPS Claro, por eso tú dices demasiado, ¿no? ¿no? Claro, yo todavía tengo, una vez que acabemos, 45 minutos más. Claro, yo tengo una hora y media esta. Por eso no más cosas. Una hora y media extra. Aquí el tramo que más me gusta es este. El que viene ahora me gusta mucho. Es un tramo entretenidito. que vas así caminillo este está bien, está entretenido caminillo este así te acostumbras a cuatro piedras a alguna raíz todavía no pero aquí este tramito te puedes ir acostumbrando un poco a ve cambiando pero no puedes meter más piñón no tienes piñones pues mete piñones Si no puedes con el plato Juega con lo que tengas Que normalmente los piñones Es con lo que se juega El plato se cambia menos Ahora viene una bajadita que tienes que mirar bien por dónde trazar, ¿eh? Ten cuidado, ¿vale? Sí, porque es un camino que eh, no puedes equivocarte mucho, ¿vale? Te lleva por el fácil, ¿eh? <risa> Ese es el fácil. Bueno, pues voy a parar la grabación ya, llevamos un rato grabando, bueno. Todo esto está grabado, sí, sí. Voy a parar un poco. Bueno. Pues ya hemos llegado. Eh, ¿qué? Para ser mi primer día no ha estado mal. Ha estado súper bien. Ya mucho hecho. Se ha subido a la subida, prácticamente ha subido a la subida entera bien la subida que da la muerte. Demasiado que. Y eso no lo sube. No lo sube nadie, eso, eh. ¿Con esta pedazo de bici? No, no. Una 27 Y el de Caldón. Bueno. Hemos cambiado la bici, yo voy como es muy bajo. Tengo que subir el sillín, Yo diría que tengo un centimetrillo, el sillín un poco bajo. Pero bueno, un centimetrillo más pero.. Sí. Pero bueno. Y ya está. Y bueno, y tú, pues bueno, ya vas viendo. Claro, necesitas frenos hidráulicos, frenos hidráulicos, por ejemplo, para ir, para ir bien, para que una bajada es más cómodo, más fino, más finura, claro, no, no notas ese chicle ¿no? del, del cable. Pero bueno, es que son tantas cosas que. El sillín más ¿no? pero el sillín es más blando que este. El sillín, no, no, de verdad, te lo digo en serio. Eh, una vez que tú te pones un culot, el culot ya te compensa la hostia y luego acostumbres el culo unos tres meses más o menos que hace falta unos tres meses saliendo cada saliendo tres veces a la semana tres meses entonces acostumbras el culo te pones el culot y el sillín es en realidad ya demasiado blando ya verás que cuando cuando quieres como <ríe> ¿Qué, qué palabra iba a decir competir <ríe> cuando quieres simplemente como moverte el suelto encima de la bici necesitas el sillín un poco duro para que resbale, es como que no se te enganche el culo, sabes, que, que cuando te mueves o te yeah, sales yeah. y te entras dentro del virgin. Mm. si es un poco durillo, como, es como que resbala más el cuerpo, y entonces resbalas y te mueves mejor. Si se te queda enganchado, es un poco cómodo. Ya digo, este es más duro, este es más duro que ese. Este es el prólogo este y es, es durillo, y, y está bien, pero hay que hacer el culo. Yo tampoco lo tengo bien hecho del todo, depende, porque a veces lo hago, y luego pasa un tiempo que no coja la bici y se olvida otra vez. Necesita otra vez varios meses hasta que otra vez el culo se acostumbre. Cuando se acostumbra, es increíble. Puedes hacer lo que te dé la gana, que el culo aguanta. Aguanta los baches. No de... Luego hay que ponerse una, un poco de crema. Yo me pongo una crema en la ingle. Si es muy poquito, no, pero ya, por ejemplo, hoy que ya da un rato. En la ingle, justo en la ingle. Entre en la ingle. Te pones un poquito en un lado y otro poquito en otro. Crema de manos 24 horas del líder que vale un euro, y, y va muy bien, va muy bien, Bueno, y ya voy está. saliendo ya iré cogiéndole chiquillo, o sea... Sí. No hace falta todo, No falta ver... Eh, esta, mira que son malas estas botas, son sinano, malas. dónde está el Sí, ¿eh? ¿Para qué vale? Debajo en la suela, Debajo está el enganche. Pero no, no parece que lo lleve. Pero hay que ver ya... Voy a salirme, porque... Que llegue, Lo que no quiero es que se me caiga la bici o la GoPro o algo. Eh, está aquí. Ah, vale, es simplemente eso. Hay un ganchito, hay como una, un hierrecillo. Eso es el hierrecillo ese. ¿Y eso y se adapta a hierro zapatilla. Eso se adapta a cualquier zapatilla. Eso, eso, eh, ¿cómo era? Eh, bueno. Eso es la cala, ese hierro es la cala y la cala la venden con el pedal. O sea, tú compras pedal y te viene con la cala. Y luego las zapatillas vienen sin nada. entonces ¿Las zapatillas, las zapatillas son, para la, son para la bici? Las zapatillas son para bici. Vienen sin, sin el hierro. Ah, pero ya el, vienen con un hueco. Viene un hueco preparado un, con, para meter unos tornillos. Entonces, eh, cuando tú compras los pedales, cuando tú compras este pedal, te viene con la cala para que para este pedal. Porque ah, si no, claro, no acoplaría perfecto. Entonces viene, es un sistema este, verdad que es el SPD, no sé qué. Entonces, bueno, tienes que comprar pedales, que son unos 50 euros, por ahí andamos. 50 euros de pedales que vienes con la cala y luego las zapatillas que valen entre 50 a 100 euros. Depende de lo que te quieras gastar. Vale, vale. Pero más o menos la broma es... 50 euros pedales, 50 euros mínimo zapatillas. Sí, lo, lo bueno que tienen las zapatillas es que estas mismas, esto graba, ¿no? Sí. Que estas mismas llevo... Cinco años con las zapatillas. O sea, lo bueno es que no es como las otras. Las de correr, sí, a, te... a ver si te va a durar cinco sí, años. Ya. Y esto te dura cinco años y son indestructibles. Esto es indestructible. Esto es un Shimano antiguas Y han cambiado el modelo. De hecho, se vende el del mismo modelo. Pero con otros colores azul y tal. Pero eso es Shimano. indestructible. Indestructible. Sí, van para semana. Como el Dale pedal. Más. Como la Viz, las cosas que me Sí, Shimano. No, no, pero va muy bien. Mira, mira cómo he dejado la bici. ¿eh? El, la GoPro, la otra. ¿eh? No sé si habrá quedado bien grabado. Ahora tengo que encender la luz, que la he llevado pagada por ahorrar. Y ahora la tengo que llevar encendida ya. Bueno. Y ya está. Y así vamos. Pero bueno, es un montón de inversión al principio. Que si GPS. Venga, GPS. Pues eso es como todo. Eh, 180 horas de GPS. Eh, es que... Es que... Esto es más caro que correr. Es más caro que correr, sí, sí, sí. A ver, una vez que tienes todo comprado, podríamos decir que más o menos es Bien. parecido. Porque las bambas de correr son caras, se gastan, y las ruedas duran más. O sea, las ruedas de la bici duran mucho más que las bambas. La inversión inicial es más En alta. kilómetros duran más las la ruedas de la bici. Pero, pero la inversión de arrancar es mucho. Y no va a parar, ¿no? Pero una vez que tienes todo, una vez que tienes todo bueno... Más o menos, te gastas, pues ponle cada dos meses 100 euros de bambas vamos a poner. Entonces, pues aquí te gastarías pues 30-40 euros, depende la rueda, 30-40 euros de cada rueda, pero que te duran varios meses. O sea, entonces, mmm, alguna pastilla, de, de los discos tienes que cambiar las pastillas, eh, también duran, pero bueno, depende de lo que andes. Pero bueno, tampoco las pastillas valen muchas pastillas valen 15 euros, 20 euros... Por ahí, no es que sea un gasto enorme. Ya, ya. Y así vamos, pero bueno, es todo. Lo que pasa es que, como más, tiene muchas más cosas que hacerle. Tú para correr, poco tuneo sí. hay. Poco tuneo hay. Sí, pero poco tuneo hay. En la bici hay un montón de tijerías. De, de cosas que le puedes tontear, ¿no? Bueno. bueno, así también el margen de mejora es más amplio. Y hombre, en la bici Porque puedes. más cosas que mejorar. En la bici, el que se gasta el dinero tiene ventaja. Claro. Tiene ventaja respecto al que no se gasta el dinero y el que y el correr, si tú las bambas las llevas bien, poco va, más te va a variar con uno con un pro. En cambio la bici, uno que lleva una bici de 10.000 euros, pues eh, por mucho que tú quieras ya, ya. competirle eh, contra una bici de 10.000 euros, la finura de cambio, el peso… Eh, ya con eso cuesta mucho competir con eso vale. pues venga bueno, dejamos aquí sí venga hasta la próxima ya no grabo ni un minuto más de vídeo vale ya editaré esto a ver cómo ha quedado ¿Vale? hasta la próxima adiós Deu.